Vale, pues yo estoy en el círculo seguro. Lo que hay que tener mucho cuidado son con los árboles, tío. ¡Oh! ¡Hijo de puta! Esto arriba todo el team. ¡Con el team! Prim, prim, prim, prim! ¡Compadre, vamos! ¿Lo bajaron? Sí, sí, baje uno, bajé uno bajé uno Ok, le voy a dar a este compa. El cura cura El cura ah, ¿sí? Ya bajé otro, queda uno nada más acá atrás Está abajo, está abajo de ti Gil, Está abajo de ti, en la cabaña que está todo Ya lo viste, ya te disparó Yes Ok, voy contigo, Gil. Ya lo bajé Queda alguien perfecto, más Perfecto, perfecto este, ¿dónde está el otro men? Ahí hey, ¿sí? se con hit, ya lo mató. No, no, no, queda otro. No, no, no, no sé dónde no, no, estoy ¿Alguien okay, ya, ya, ya me está disparando? Ya, ya, ya, ya quedo. Ah, ok. ¿What? ¿Ah? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué? Pasó? ¿Qué? ¿Qué? ¿Te lo no, matíala. ¿Qué hiciste, huevo Voy ¿Vale a verlo en el directo, eh. ¿Qué? ¿Qué? ¡Man! ¡Cargamos, perdón! Uy, ¡Uf! murió alguien. ¡Uf! ¡Uf! ¡Uf! No te creo, no te creo, no te creo, no te creo What? ¡Oh! ¡Mowley! ¿Grabaron eso? ¡Hagan un clip a la verga, men! ¡Alto! ¡Alto headshot, men! ¿Cómo lo hace, men? increíble ¡Increíble! Juan. Pues me la juego, no me queda otra. No me queda otra que una... Ah, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo, ojo. Y le deleteo, tenía el... Se me acabó de tomar el escudo a 12 vidas. Dios santo. Y traía escopeta. ¡Qué macaco! Humillado perro. pero ¿cómo me la di? El vato tenía doscientos. uno bueno que está aquí. vale no, ¿qué falta está por aquí? Venga, dispara a otro. Venga, dispara a otro. Para coño. Y para gente por detrás por la cara de... No oh, puñetas. <risa> por andar bustiendo. <risa> Yo diría que ya lo de giras van. Directo. Tiene que moverse su amigo, ¿no? Que lo ama tanto como dice. De hecho, ya ahí está... bajo 22 dijo puñetas X... no te ha visto, verdad uno enfrente, enfrente Buah, escúchame ¿El <ríe> Como se había dejado la puerta Se la ha dejado, loco, no me lo creo abre la puerta, abre la le abro la puerta y le tiras un cohete, eh Espérate, espérate Le abro la puerta, eh, atento Dale, dale, dale Dale, loco Yo te el sniper, ahí. Ole. Buena, ahora pushea, ahora pushea. Buena, te queda otro detrás. Construye. Esa es. Cúrate, cúrate. Lo ves, ¿no? Te va a pushear, no te cures. Bueno. ¡Buena! ¡Vamos! Tan cobarde de enfrentar esto, pero. Táctica, táctica. Es que hay teams vivos, ¿sabes? ¡Ah! <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> ¿Qué pasó? Se, se suicidó. Brincó de super alto. Espero que se haya muerto, la verdad. <risa> se fue a y brincó. ¡Ay, vergas! Compa. Sí, está por acá. Por la izquierda creo va a venir. Agrégame Bla Brandon. Te me do. Buena. Ahí está buenísima. Llevaré esto, hermosísima. Oye, murió Beta? Creo que no, sí, no. que está, que está. Beta. Ah. Oh. ¿Qué crees que conseguí? ¿Qué? ¿What? ¿What? ¿What? ¡No! Es que traía escopeta el mendigo desgraciado. ¡Chale! <ríe> ¡Qué chafa! ¡Jale en Xbox Vlogs! ¡Después, después! ¿Cómo hablo Dani? ¡Es con Y alfa!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 Este tío no sabe que estoy aquí ¡He ganado, <ríe> ¿He ganado, ¡No! Luego nos llega ¡Mira güey! ¡Mátalo, mátalo a la verga! ¡Toma! Hecho de nuevo! ¡Está bien, si le pueden... Tiene que entrar al círculo ¡Mira, Begoide! ¡Mira, Begoide! ¿Qué hace, Es Totalmente huevudo Soy <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> muy malo, culero.